Amigos, a continuación vamos a dar respuesta a aquellas preguntas con relación a los espacios que se han habilitado para el refugio de animales silvestres, esto a consecuencia de los incendios en la Chiquitanía. Vamos a hablar de este tema importante junto al doctor Laure, quien es director de gestión y desarrollo forestal del Ministerio de Medio Ambiente. Quien le damos la bienvenida? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes, Karen. Por Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Gracias por estar con nosotros, sabemos que ha habido una gran cantidad de movimiento de trabajo también en estos días y por supuesto es importante también informar a la población acerca de la apertura de los albergues de estos centros en los que los animalitos también están siendo rescatados. Sí, este, eh, como bien dices, este, el trabajo ha sido intenso estas dos últimas semanas, eh, principalmente en la parte de, de lo que es eh, Roboré. Eh, con el tema de los incendios, pero también como Ministerio de Medio Ambiente y Agua, eh, llevamos especialistas, eh, biólogos veterinarios desde acá, más los voluntarios, que veterinarios también, digamos, de otras instituciones y también de la Gobernación de Santa Cruz, del zoológico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, todo y a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y Agua hemos conformado, se decidió. Eh, habilitar centros de rescate ¿no? o refugios como también le llaman para aquellos animales que están escapando del fuego o están heridos o deshidratados con hambre eh, los llevamos a esos centros de rescate eh, hemos habilitado por el momento tres uno en Puerto Suárez en el Parque Nacional Otuquis, yeah. otro en Roboré en la localidad denominada Aguascalientes y otro en San Ignacio de Velasco ¿no? ahí eh, estamos recibiendo todos los tipos de animales que que encuentra la gente, que encuentran los bomberos, que encuentra el ejército eh, que, que encuentra la gente que está ahí combatiendo el fuego recupera, rescata y nos los entrega. Nosotros también pasamos, hacemos rastrillaje y buscamos a algunos tipos de animales Y los llevamos a estos centros, es esos centros ¿no? mm. eh, Pues se tiene contabilizada La cantidad de especies Que están en cada uno de estos centros Claro eh, el, el más antiguo Así entre comillas antiguo Es el centro de aguas termales Que está en Roboré eh, el Aguas Calientes, perdón Roboré. Ahí eh, Han llegado eh, 24 individuos llamémosle así, ya. De 10 especies 10 especies en diferentes con diagnósticos distintos ah, por ejemplo han llegado tucanes con el ala rota eh, o con la patita rota eh, o también han llegado por ejemplo hemos llevado 8 tortugas, petas que se llama por allá eh, deshidratadas que el ejército lo ha recuperado de ahí de la zona de los incendios y, y son como 10 especies 10 especies, entre, entre serpientes, entre aves, entre uh -huh. reptiles, eh, tortugas ¿no? eh, y tucanes, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento a partir del rescate de los mismos? ¿Cómo se procede mm. para su rehabilitación o el apoyo? Bueno, eh, como Ministerio de Medio Ambiente y Agua hemos hecho eh, un protocolo. ¿no? Todo tiene su protocolo. Eh, una vez que nos reportan a nosotros vía celular o cualquier vía, eh, nosotros vamos, lo, lo, lo recogemos y lo llevamos al, al centro y allá están los especialistas, veterinarios y biólogos y ellos hacen una valoración médica. ¿no? Uh -huh. Entonces, según ese... Ellos como médicos veterinarios tienen su procedimiento. Entonces, en función a lo como... ¿Cuál es el diagnóstico? Proceden. Por ejemplo, eh, eh, hubo un tucán Uno de los primeros tucanes que se, que se rescataron eh, No pudieron atenderlo ahí Porque también digamos es limitado pues, ¿no? Es, un, es un, un centro de rescate temporal No tienen todas las condiciones que tiene, puede tener otra clínica Entonces eso ha sido remitido por ejemplo a Santa Cruz Al zoológico donde ahí tienen otras condiciones Y allá bueno lamentablemente se le tuvo que amputar al, el ala al tucán porque por si no iba a ser peor entonces ese tipo de cirugías, si vale el término eh, en estos centros mmm, no, se, no se puede realizar si es de, de mucho riesgo. ¿no? entonces se lo deriva a Santa Cruz Más adelante ¿qué va a pasar con estos animalitos? Bueno eh, de las 10 especies hay algunos que son eh, han sido domesticados que no han sido, digamos, producto del... que no han estado escapando del fuego, sino que eh, gente de, algún, de alguna población, de alguna comunidad, ha visto la oportunidad de que entregarlo a su animal. Por ejemplo, esos animalitos ya no pueden ser reinsertados uh, otra vez al bosque. A su hábitat. No ya. se puede. Pero hay otros que sí. Entonces, luego de, de su curación, de su rehabilitación, antes de que esos animales se acostumbren al humano, hay que devolverlo a su hábitat, ¿no? Ese es el, en términos generales, digamos, el procedimiento. Con relación a la casa furtiva, eh, pues tal vez es, si son circunstancias o situaciones en las que eh, ciertas personas también aprovechan. Había información con relación a este tema. ¿Esto es cierto o no? ¿Se tiene conocimiento? Y si es que, eh, pues, eh, estuviésemos enterados en un caso de esto, se puede también realizar la denuncia. Sí, sí, en realidad eso es muy lamentable. Es muy lamentable que haya este tipo de gente, son cazadores de oportunidad, le llaman, sí. que aprovechando la situación, el pánico en que se encuentran los animales, eh, recurren ¿no? a, a esta práctica. Y bueno, este, también como Ministerio de Medio Ambiente, de Agua y junto con la policía, en coordinación con ellos, en las trancas, tanto en Roboré como en San Ignacio de Velasco, hemos instalado este, o estamos realizando... Este, controles controles, controles. Eh, Fruto de ese control, por ejemplo, la otra noche este, Se ha detenido a, a agarrar una persona Con aproximadamente 15, entre 15 y 18 kilos de, de animales de vida silvestre wow. Entonces, eso es muy lamentable, ¿no? Porque la insensibilidad de la gente, uh -huh. los cazadores de oportunidad que hacen su negocio, digamos. Y eso no es pues, ni siquiera para autoconsumo, eso es para negocio. Entonces, eso es bastante condenable. Y bueno, nosotros hemos distribuido eh, en todas las poblaciones eh, los números de contactos, tanto de la policía como del personal que tenemos allá especializado del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para que la gente pueda denunciar. También hemos sacado cuñas radiales, algún tipo de spot por ahí por la televisión para que nos ayuden a combatir este flagelo, porque eh, como el, allá la zona está ahora bien seca además de los incendios eh, las fuentes de agua no son muchas entonces, ¿qué hemos hecho como gobierno? hemos distribuido eh, a lo largo de 20, 30 kilómetros bebederos bebederos utilizando las botellas los bidones que van quedando producto del, del combate al fuego ¿no? sí. lo hemos cortado de una manera de reciclar y lo hemos repartido por todo ello para los animales que estén sedientos escapando del fuego puedan alimentarse porque hay muchos por ejemplo que escapando de esto intentan cruzar la carretera y ahí también son atropellados por los, por los vehículos entonces además de agua hemos repartido este, alimentos alimentos para animales de vida silvestre Obviamente. Eh, incluso el, antes de ayer el presidente Evo, nuestro presidente, estuvo por allá y estuvo uh -huh. en la zona eh, también eh, poniendo agua, poniendo comida ahí en el monte, ¿no? Donde, se, donde puede, es posible que los animales lleguen digamos, y puedan. Uh -huh por lo menos paliar el hambre y la sed. ¿no? Y estas son acciones que no solo deberían de tomarse en cuenta en estas circunstancias, ¿no? sino también, pues, tomando, eh, siempre o pensando en que estamos en una época de sequía, en ese sector era también lo que se comunicaba. No solamente se está enfrentando a los incendios o a las quemas, sino también a la sequía. ...que eh, se tiene como una característica de esta época en el sector... ...y que es una acción que deberíamos de tomar en cuenta todos nosotros... ...o quienes están cerca del lugar por lo menos. Uh -huh. Sí, eh, este año a diferencia del anterior es, está mucho más seco... Eh, ...el año pasado eh, hubo igual incendios. ...hubo incendios pero eh, quizás no en la magnitud de ahora... ...lo que hemos podido comprobar ya allá adentro en el monte... ...cuando se entraba a combatir el fuego hemos visto de que hay un colchón acumulado de material vegetal, de hojas, así de unos 20 centímetros en algunos lugares, así de alto, que eso es combustible, eso un poquito y empieza a arder. Entonces, eh, el siguiente año, digamos, puede ser que, que igual se da todos los años en la zona, obviamente va a ser menor, digamos, porque va a haber menos, menos material combustible ahí en el bosque. Eh, para aquellas personas que en este momento nos están viendo, eh, se preguntan en cuanto a cómo pueden coadyuvar, es decir, qué es lo que se requiere para estos centros, estos albergues eh, de rescate, eh, para los animalitos, e incluso para los médicos veterinarios, para aquellos voluntarios que están en este sector, sí. o algún veterinario que nos está viendo en este momento y dice, yo también quisiera ir, yo también voy a ir y voy a poder ayudar y apoyar, pero ¿cómo lo logro? Eh, pues eh, existe también el, el apoyo, ¿no? La forma de que ellos también puedan sumar. Sí. Sí, por supuesto, uh -huh. por supuesto hay muchos, eh, muchas personas que no necesariamente son veterinarias que eh, se han acercado, uh -huh. han llevado todo tipo de medicamentos, suero, etcétera y, y lo hemos recibido, eh, a diferencia de muchos otros eh, supuestos veterinarios que en vez de ayudar, lo que han ido a ir a armar eh, escándalo y pasando información falsa uh -huh. por las redes eh, diciendo que, que el gobierno ha autorizado matar todos los animales, cosas, estupideces de esas. Estupideces. Felizmente, hay imágenes en la prensa, la prensa nacional e internacional ha estado en, en los tres albergues, ha visto, ha constatado de que eso no es cierto. Sin embargo, ese tipo de ayuda, por ejemplo, no la necesitamos. Necesitamos aquellos veterinarios o aquellos profesionales biólogos que vayan allá y se acerquen a las autoridades, porque allá hay un comando que dirige eso, así en es. cada ciudad. Entonces, hay muchos que llegan y quieren meterse así, como sí. sea, sin además, además a veces que ni siquiera tienen la ropa adecuada. Y, sí. y, un, y el comando no sabe quiénes son, qué quieren, qué hacen, porque como el, el ministro lo ha, lo ha denunciado y el presidente Evo también, ha, ha habido fuego deliberado, entonces tiene que haber un control. Entonces no es nomás ir a meterse, porque a veces en vez de ayudar puedes interrumpir. Entonces ese tipo de ayuda no la necesitamos. Necesitamos gente profesional, sí, que vaya y diga, ¿sabe qué? Mire, yo soy profesional en esta área y ¿en qué puedo ayudar? Y ahí se le dice, bueno, puedes hacer esto, esto, otro. Pero así nomás a tontas y locas no es aceptable porque en vez de ayudar, perjudica. Perfecto, nos vamos entonces, cerramos eh, con esta entrevista. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. A usted, Karen, muchas gracias, y, y bueno, espero cualquier otra invitación. Y, y bueno, toda la, toda la ayuda que pueda servir eh, o que puedan enviar allá, es bienvenida. Muchísimas gracias. Cerramos con ese eh, mensaje para todos ustedes. Toda la ayuda siempre es bienvenida, más en este tipo eh, de situaciones en las que estamos viviendo, no solo en la chiquitanía, sino también, de alguna manera, en todo nuestro país.